A la, verga, es ¡A la verga! Una triple. ¡Otra triple. triple. Qué guapo no esas armaduras. ¿eh? Una uno. Yo meto aquí, tiro dos granadas, que este que no a nadie ¡A la verga! Eso se llama ser un puto pro. Nos acaban de matar a los cuatro. Bueno, te desarrollo. It's the ball. Vamos a cambiar aquí, bro. Ojo esta arma. a la verga Otro No, gracias. Mataremos a un amigo Te van a matar cojo yo la bola No guapo y la no y creo que estoy sigo sigo en serio el canal ah otra vez aquí el over shield ah que huevo me han metido un golpe uy uy uy Coño, men, pero, pero, pero, pero, pero, pero que mal la hice. Veo dos granadas y yo digo, me quiero morir. Veo dos granadas y me las como. Ambas. ¡Hola oh, verga, okay. ¡A la verga, una triple! <ríe> es una triple, tú. What the fuck bro, nunca voy a decir triple Joder, otra vez el overshield Madre mía, la gente no se cansa de tener un fucking overshield Toma la bola, vamos, vamos caña, ¿Quién dijo miedo Esto se remonta Toma, te ha por la espalda a Un equipo. Si no la sueltas, ganamos. matas o no? Pero no, nada, no, no me da, ¿no? 99-100, qué ganada. Muy buen equipo. GG. Very, very, very, very good. eso que empezamos pero mal. Mal, mal, mal, mal empezamos. y sobreviviremos. Uh, ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy A ¡Muy buena! ¡Muy Ay Dios mío, no quiero morir. Lo a atacar por la espalda. Amigo, me disparenme. Sigo vivo, sigo vivo. No sé cómo, pero sigo vivo. Ah, que hay una sopa que se está viniendo con Buen equipo. Muy Muerte triple. Oigas, oh, como la bola. Matanza, de nada, bro. Uh, que es el, el último, ahora es uno de los mejores. GG. Me juega que estemos todos juntos, la verdad. Pero bueno. Hasta la próxima. <ríe> Uy, no, no, no, no, no, no. A la verga He metido la bola. Mierda Creo que están a la ellas Debí haber tirado la pelota, bro. Debí de haber tirado la pelota. Yo no sé por dónde llevarme la pelota. Yo camino por aquí. Bueno, yo hice lo que pude. Hice lo que pude, bro. Remontamos esta, bro. Hicimos unos fucking... Lo no, no digo ya. Eh, tiro la una por allá, tiro de una... Vete. Vale, yo lo te vi. Si que no te hizo. Bueno, uno lo maté. Tengo cumplido con mi parte. Mate a uno. Ah, no, pero ya. Ya, olvídate. Ganalo. Shishi, boludo. Ah, esta, montar esta banda era imposible. Montarla era imposible. Vamos a ver. Vamos a ver qué podemos hacer. Ah, somos uno. Eso es uno. Ticket, bien. Hice lo que pude. Pero, pero, ¿cómo es posible que siempre quedan dos vivos y uno muerto? A la, la verga, me morido. Hice lo que pude. Ah, yo solo versus dos. No puede. Granada, no me se ha ganado aún bien, ¿no? Bien, ¿no? Bien, mate a uno. No te mate ahora. Bien. Bueno. Bueno. Tiro esa para allá. Ese es muy mal. Claro que no sé cuántos tiros fallé. Pero viste, tira la bola y lo hice a hueso bien, bien. Bien. Bien. Doble asistencia, pero no, bueno, da igual. Solo. No. Bueno, lo extraje. Bien. 4.000 puntos, bro. 4.000 puntos 24-15. Tiene que llegar a las 30 Posiblemente no No, no amigo, no mueras en encombin en Qué buen amigo Eso es un crack, boludo okay. Esta dura granada Te voy a dejado tocar ¿Pero ¿te mueres o no? Bien, equipo Hola. Muérete Hola, hola De nada, bro Soy un crack Que no fiera ¿Vas a subirte por aquí o no? ¿Vas a subirte por aquí o no? Muérete, sopa No nada Muérete también Uh, <ríe> no, me falta una para las 30 Una para las 30, bro Vamos, vamos, vamos, vamos. Mi primera 30, bom. Bien, 30. Uy, mira toda la gente que viene por acá ahora. Vete. Okay. Vete. <ríe> Lul. Yo entro ahí metiendo puro golpe tú. 31 kills. Not bad, pero not bad, not bad at all. Vamos equipo, ahora hay es que ganar la partida. Bien equipo. El punto. Yo la toma por saco A La toma por saco, y bro 31 bro, 5000 de score, Qué buena 31 kills Joder, Yo son bastante kills